Mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana y en este momento vamos a darle paso a nuestro compañero Arismendi la Antigua que está en vivo desde la casa del señor Emanuel Trinidad Cuello. Vamos a ver, vamos a ver qué tiene Arismendi. Adelante, buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro acompañado del de licenciado Emanuel Trinidad, quien es dirigente municipal de la Fuerza del Pueblo, también ex ministro de Deportes Trinidad. En el día de ayer, el ex director provincial, Wilhelm Brito, daba, ofreció unas declaraciones, ...y los responsabilizaba a usted de una nómina de botellas de más de 120 personas. ¿Cuál es su opinión en torno a esta declaración? Mira, lo primero es de que nosotros estamos delegados prácticamente más de un año del Ministerio de Deporte Y si existían personas que se consideraban botellas, el deber de un funcionario local es reportarlo, porque yo no creo que a nadie se le puso una pistola en el pecho para que cumpliera y desobedeciera lo que son las leyes. Es decir, y aún así, si yo me deligué del ministerio, eh, tuvieron la oportunidad de hacer los ajustes que se consideraban de lugar. Eh, yo sí te puedo decir, de que yo tengo tres hijos que exceden los 18 años. Y yo invito a cualquier ciudadano que busque la nómina, porque ya ha acceso a la información pública de una ley creada por José Tomás Pérez, donde cualquier ciudadano puede presentarse a cualquier institución a buscar las nóminas. Y si encuentran el nombre de Juan Jaime Emanuel Trinidad Valerio, que encuentren el nombre de Dielka Trinidad Valerio y que puedan encontrar el nombre de Lenín Emanuel Rodríguez Trinidad Rodríguez. Son tres hijos míos y lo pueden buscar en nómina. Yo no sé si otro funcionario estaría en condiciones de decir, de tener... Pariente de primer grado ¿Y ¿qué te el... quiere decir con eso? ¿Qué es no, no, no. Que tiene... yo, mira para mí el ser funcionario que fui por espacio de más de cuatro periodos, tres gobiernos de Leonel, dos de Danilo es una etapa consumida superada yo estoy dedicando mi tiempo ahora a fortalecimiento de la fuerza del pueblo a través del Congreso de Juan Bosco. ¿Pero esta nómina existía, sí o no? La, la, todo, todas las instituciones tienen nómina. Todas las instituciones tienen nómina. Pero eh, eh, se habla de botellas. Bueno, si considerar que Aneudi, que Ramón, que esto Bienvenido Marte. Mira, ¿qué pasa? En el deporte es la única actividad social que después que tú le dedicas cientos de años te nombran. Tú podrías decir, bueno... Eh, el bosque y Luis Néstor Pereira una botella. ¿Cuántos gloria de a San Francisco de Macorís? Pero reitero, si esa administración que dirigió ese muchacho entendió que había normalidades, él es responsable de la zona, porque yo lo que fui en los últimos dos periodos, viceministro responsable del deporte de alto nivel y asuntos federados. Yo vivía en San Francisco, vivo en San Francisco, pero yo no tenía jurisdicción en el mandato del Ministerio de Deporte en la provincia de Duarte. Él dice que, dijo, expresó que usted era el segundo al mando, o sea, eh, viceministro de Deporte. Yo soy viceministro de Deporte, amén, esfuerzo, ¿y qué? ¿Y es un pecado? ¿O es tanta envidia? Bueno, ese muchacho alega de que fue torpedeado en la gestión de Jaime David. No sé, las informaciones que me llegan está oficialmente, que Jaime no le recibía la documentación porque firmaba como ingeniero, sin ser ingeniero. Y Jaime decía, yo tengo dos títulos y uno firmo como título, y este que no tiene, entonces me está mandando títulos y rompía la comunicación. Pero es un problema del ministro y, y ese señor. Así que no me merece un comentario. Okay. Muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar la reacción verdad, Emanuel eh, Trinidad, quien es presidente municipal de la Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís y quien fuera viceministro de deporte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.